Bien, gracias señores por continuar con nosotros en su programa de mañana. Vamos a conectar ahora con Arismendi la Antigua, que está desde la UAS Recinto San Francisco, aquí con la visita del ministro de Agricultura. Adelante, Arismendi. Bien, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el recinto UAS San Francisco, donde en estos precisos momentos, en la Alta Casa de Estudio, ha procedido a realizar un convenio con el Ministerio de Agricultura. Vamos a escuchar a Miguel Medina, presidente, director de UAS Recinto San Francisco. A... Romero por pronto a nuestras autoridades universitarias, Sonia Barrera, su directora administrativa, Rosa Francia Burgos, su directora académica, a los representantes de los movimientos estudiantiles que participan aquí con nosotros. Esta visita del señor ministro de Agricultura eh, es, digamos, el primer paso hacia el logro de un gran sueño de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, de poder disponer de espacio físico para poder completar la ciudad universitaria con el establecimiento de una biblioteca, como ya necesitan cerca de 20.000 estudiantes de grado y posgrado que tenemos en el recinto de un auditorio, de un edificio de aula de administrativa de oficinas administrativas y de instalaciones deportivas porque somos el principal centro de formación de profesores de educación física incluyendo dos maestrías que se cursan de educación física en este recinto y lo que tenemos es una cancha en condiciones muy precarias. En la mañana de hoy nosotros estamos aquí en la provincia de Duarte porque nos corresponde entregar a la región, entregar a la comunidad, las nuevas oficinas del Ministerio de Agricultura. Ustedes saben, en nuestra gestión nos propusimos reconstruir o construir todas las oficinas del Ministerio de Agricultura de las ocho regiones agrícolas. Hoy vamos a entregar la cuarta de ocho y en, aquí al lado ustedes podrán ver una oficina del Ministerio de Agricultura que he dicho en el país nada tiene que envidiarle en materia de tecnología a la oficina de la NASA lo más moderno que usted puede conseguir en el país en materia de tecnología estará en esa oficina aprovechando esa ocasión y teniendo las instrucciones del presidente de la República Danilo Medina que ha acogido con beneplácito, la solicitud que ha hecho la Universidad Autónoma de Santo Domingo es recinto de esta región, de esta provincia, muy bien canalizada y motivada en correspondencia por el senador de la provincia. El presidente nos llamó y nos dio instrucciones para ponernos de acuerdo con la universidad y facilitarle un espacio que desde hace tiempo la universidad viene solicitando. Ya construida nuestra oficina nueva, hemos delimitado el espacio que vamos a facilitar a la universidad para que la universidad pueda ampliar y mejorar los servicios que le brinda a la comunidad y más que nada a la comunidad académica. Así que en el mismo día de hoy voy a invitar al director responsable de, esta, de este recinto para que podamos ir al terreno y mostrarle los, las áreas que se le vamos a ceder. 20.000 metros nos ha solicitado la universidad y eso ya está aprobado. Faltará el papeleo que hay que hacer pero desde ya nosotros autorizamos a la universidad para que pueda iniciar la construcción del lindero porque ya los puntos ya el equipo de, de la división inmobiliaria de agricultura vino y ya marcó los puntos que son precisamente en el área contigua a los laboratorios o el comedor que tiene la universidad si van a tener Ustedes aquí, 20.000 metros que estamos facilitando para que la universidad pueda expandirse y atender una demanda. De... Bien, escucharon las palabras del ministro de Agricultura, Omar Benítez, en estos precisos momentos acaba de anunciar la donación de los terrenos de agricultura a la Universidad UAS Recinto San Francisco, la donación de 20.000 metros para esta alta casa de estudio. De recordar que esta ha sido una demanda de varios años de los grupos estudiantiles y ya en el día de hoy se ve avanzada y se firmó el convenio entre estas dos entidades, tanto de Agricultura como de la UAS. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.